El barranco G siniestro, GR, con la que represento. Lluvia de granadas con la munición, listo para la pinche misión. Recojo la fe de mi protección, de mi protección. En la ventana coloco un globo para aliviar el dolor. Que se aferra a mi corazón Así es soñado El ser mi propia inspiración Nunca sueño en ser millonario Siempre cargo mi rosario Siempre cargo mi rosario Sigo de loco en el vecindario, Diario Sobre las calles me encuentro Gracias, porque sigo mi vida pandillera tan culera por la puta adicción de la marihuana. Perdóname, madre, madre por esta vida de, de gancer Por la muerte está presente. Por la muerte presente. está presente. En la ventana coloco un globo para aliviar el dolor que se aperra a mi corazón. Si he soñado, en ser mi propia inspiración, nunca sueño en ser millonario, siempre cargo mi rosario, siempre cargo mi rosario Digan lo que digan, hagan lo que hagan, esta vida me encanta, no pienso cambiar, tengo rolas que sacar, sé que la van a sonar en su cantón tumbadón carnal, dice lo reos re, perro, con un chorro en la mano, con los contarios, contarios. por abajo, No andamos jugando, con la muerte caminamos, esta vida alucinada que tanto anhelaba, esos gritos de la gente desesperada, para mí no pasaba nada, esos seres que me cuidaban. En la plaza pues. la tan R.S. Records R.S. Records La de Tona La de Tona Junior Perro. R.S. La Conecta